Cada ya ya un un moto. A mí me gusta el soy, el del Mar Márquez, eh. Hola. se decimos ¿Me podéis filmar un momento aquí? Un segundillo, le voy a la mano aquí. Arriba, ya está grabando. ¿Cómo, cómo te lo aguantas así? Qué... Venga, vamos allá. No, no, no, no me apures más, no me apures más que me va a pasar algo. Okay. <ríe> Venga. ¡Muerda el jauma, ¡Muerda el jauma. ¿Qué pasa? ¡Uves! ¡Hazme uves! ¡Uves! ¡Adiós, eh! ¡Eh! ¡Haciendo spam aquí eh, en Calayaya, eh! Estamos reunidos, la mafia. Eh, es triste del señor Fast eh, Los músculos, hay que sacar los músculos, que se vean. Sí, yo también te estoy filmando, eh! Hola amigos de la de YouTube Instagram aquí estamos En Calabella Con motores Y el mote Hoy venden motos aquí Estamos locos y sabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera el sueño Vale, vale a ver, a ver, así. Bien. Cuidado, lleva. cuidado. Cuidado. Ah. A ah, ver, vale. a ver. La repetí. tío toma, toma, lleva. toma. Lleva. Toma, toma, toma. Tío. ¡Sí! ¡No, no! ¡Eso es lo ¿eh? me ¡Eso es que ¡Eso es lo que es me es me ¡Eso me es ¡Eso No ¡A toda la película! Ya sabes, mejor hacer copia de esta. Por la pantalla, por ahora. Los valientes del día. Estas haciendo un día soleado de puta madre. 38 grados de no la no haya, para, no para la playa. Problema. 36 en ambiente, neumáticos calentitos, buena visibilidad. Como tiene que ser. Vale, vámonos. El YouTube, el YouTube, el Instagram. Bienvenidos a la niebla segunda parte Me cago en la puta Pero si no estoy en la montaña era que tío Hola